Educación híbrida. Se basa en la combinación de la enseñanza presencial y online a través de recursos digitales que permite la integración dinámica de las clases desde plataformas online, incentivando así el aprendizaje colaborativo y el acceso a contenidos de interés.